Astina, Aguantán, Jessica Pamillán, a Trondabaín, Ángela Yulie primeramente Taita Bendicional, Mamá Bendicional. Me presento, buenos días, buenas tardes, agradecerles por este espacio. Eh, mi nombre es Ángela Yulie Huajibioy, pertenezco a la comunidad indígena de Segundo y Putumayo. Eh, actualmente eh, estoy estudiando una maestría, Arte, Educación y Cultura. Soy funcionaria de la Universidad Pedagógica Nacional. En el caso mío, como mujer indígena y como mamá, me identifica y me representa a, a complementar en un hogar eh, esa armonía, eh, el cariño por sus hijos, la, la mamá que en pocas palabras pues da ese, esa mayor fuerza y amor a todo lo que pueda brindar, compartir eh, en unidad con los hijos, con los padres, con los demás allegados para llevar acá un buen, eh, una convivencia familiar en unidad pues de todo lo que está pues también a nuestro entorno. Entonces ese es el sentido y la razón por la cual eh, el ser mujer y el ser madre, pues da como el sentido que le da la vida a, a la familia. Trato de impulsar, motivar, promover y promocionar que la mujer no se, se debe de eh, encerrar en esa oscuridad de, de, de que no soy capaz, sino que por el contrario... Eh, trato de generar ese vínculo, de dar eh, el compartir de, desde lo espiritual, en qué sentido, en darle armonía, en darle ese lugar propio que, que, que es ejemplo de que cada mujer tiene toda la valentía y la fuerza para superarse.